Bueno, estamos de acuerdo en, en parte de la medida, porque eh, la medida de que la, los camiones pesados anden por la derecha, esa no es nueva. Esa ella la está poniendo, pero esa siempre está. La medida de que anden a 70 kilómetros por hora también la respaldamos. Pero la medida de que ella habla de que van a poner multa de dos sueldos mínimos, señores, esto eh, yo creo que eso tiene que ir al Congreso, es eh, cuando van a poner multa. Si van a poner una multa a uno, estamos de acuerdo, que nosotros estamos de acuerdo con las reglas, porque somos respetuosos de las reglas, pero ella se excede en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros le pongamos unos taponcitos niquelados a los vehículos en la goma delante. Lo prohibieron porque son plásticos, eso no hace daño, el tornillo hace más daño que el cosito. Pero como ella es la que está dirigiendo eso. Y nosotros apoyamos la medida de andar por la derecha, de andar a 70 kilómetros por hora, de andar con su cinturón, de tener los pues, triángulos, botiquín, todas esas cosas. Estamos de acuerdo en eso, pero hay muchas cosas que se están incidiendo. ¿De manera que le piden ustedes lo adelante, entonces, la directora del INBRAN? No, que se reúna con nosotros y que nosotros nos pongamos de acuerdo con ella también y le apoyamos su cosa, pero... No con tan dureza como ella lo quiere poner, porque ella se acuesta boca arriba y al otro día viene a tirar una ley nueva. Cada vez que ella se acuesta en su casa boca arriba viene a tirar una ley nueva al otro día. Y son leyes que yo considero que un, un departamento no puede tirar leyes, tiene que hacer resoluciones y mandarle al Congreso para que el Congreso lo apruebe. Porque eso, estamos de acuerdo que, que, que estamos de acuerdo en un 100% con las cosas de la derecha y la velocidad de 70, porque una patana 70 va donde quiera, va y viene, bien. Pero que se mantenga la distancia de 150 metros. ¿Y cómo tú vas a andar 150 metros de vehículo que va adelante? Y si tú coges por la derecha y va una, un vehículo adelante a 30, tú vas a ir a 30, a una distancia, señor, hay leyes que hay que aclararlas, hacer un folletico y mandárselo a los sindicatos. Para que uno lo vea. Ella no habla de la doble cola, no la habla, que nosotros la hemos atacado siempre. Nosotros no andamos con doble cola porque aquí no hay distancia, ni hay, ni hay carretera para doble cola. Y sin embargo en la pista tú ves hasta tres colas. ¿Y cuánto nos han matado esa tres cola y la doble cola? Pero nosotros de Fenatrado no usamos doble cola. Andamos con una cola. Es decir que hay cosas que hay que mirarlas de lado y de lado.